Amigos, bienvenidos a Tercer, tercer tiempo. tiempo. Esta vez desde un lugar súper especial, Café Terrabar. Queremos darle la bienvenida a todos los tercer tiempistas. ¿Qué es esa mierda? O sea, dos cosas. Primero, está hablando con voz ceremonial. Parece, pa parece sacerdote en Semana Santa. Marica tiene la Semana Santa. Y la otra, eh, Marica, que es tercer tiempista. Hace ocho días jodimos a los comentaristas, y a los locutores. Sin, pues yo soy comentarista sentido, deportivo, ¿no? yo veré también qué me invento. Si Eduardo, si no, Pertarro Luis pues, quiere, no yo también. Lógica, ¿no? Oiga, ¿luego como Raón, como achantao. ¿Qué le pasa, weón? Sí, no, marica. Es pues que... sí, si yo trabajo. Bueno, bueno, esa es una, esa es una. Pues, <risa> se, acabó, <risa> se acabaron las vacaciones. Resulta que el fin de semana, usted ¿sí sabe que yo me pongo a ver videos viejos de, de fútbol y demás. Me vi el 5-0. No desempleado, de puta, lo que no, sea. Me, me vi el 5-0, me vi la final del América cuando perdió contra Peñarol en el último minuto, la final de la Libertadores, noté algo muy curioso y es que algo que se ha perdido y que era muy bacán es que los futbolistas tenían apodos. Eso les daba como carácter porque era apodo chimbas. La verdad, cuando usted le pone un apodo, usted coge personalidad. En cambio, claro. estos futbolistas de hoy en no, día… No, pues es que si uno le dice, no, el gordo, pues marica, puta, si sí soy gordo y qué. O, o el cojo… No, y si le ponen un apodo, entonces se ponen sensibles. Entonces está, por ejemplo, a James, no puede uno decirle nada. Son, to, to, hay que decirle James. Le queremos decir el perezoso. El Tata. El Tata. tata. James debería ser el Tata Rodríguez, sí, señor. El Tata Rodríguez. El tata Rodríguez tata o... Rodríguez. o el putas barrios. El putas. Ah, por aquel episodio de. Sí, señor. Sí, el putas sí, barrios. El putas barrios, sí. puede ser. Pero, pero no, no, no pasa nada. Bueno, hablemos de los 11. On... Hagamos un pero, once, pero hay un once hay un Hagamos once un 11 histórico colombiano de apodos. Desde Cafeterrabar, con el auspicio de este gran lugar, no, pues, vamos a presentar la alineación de eh, arqueros, ¿puede ser? Pues hay dos, hay dos, el titular y el suplente. Se lo dejamos a la gente para que elija el titular y el suplente. Yo tengo dos en el arco que son el Caimán Sánchez. Clásico. Bacano, costeño, el Caimán, histórico. Ustedes que tienen menos de 30 años no saben de qué mierdas estamos hablando. Pero el Caimán se murió hace como dos meses pues... y es el arquero de Colombia en Chile 62. Y el loco higuita. El, el loco. El marica loco que nos sacó de un mundial gracias a sus pendejadas y a sus locuras. Pero tenía personalidad, Pero era loco. Es un grande, es un le grande. Un culo que le dijeron que era feo. Hasta cuando empezó el <risa> tema del bullying. Sí, hizo cambio extremo. Sí. ahí sí. jodido. Desde Terra Café Bar, con la propaganda de Terra Café Bar acá delante de nosotros. Me gusta más propaganda que auspicio Pero se eso? dice Café, Terra, Bar. Acá se presenta Gol Arroba Pache Gol Tienes la compañera de Está ¿Sabes ¿Cómo armaría usted la defensa de los Ampobos del fútbol de la ¿O sea, qué? ¿De lateral derecho a quién pone? ¿Lateral derecho? Pues yo me acuerdo de Zúñiga que en el Bajo Mundo le decíamos el Ornitorrinco, pero eh, es pero, que es igualito un Ornitorrinco Sí, pero es ser más radioactiva, más, menos <risas> popularizado ¿Está la Alcatraz García, que es reciente? Sí, Alcatraz histórico. O sea, el chontico, el chontico. El chonto, el chonto, un no sé qué chonto. Será una pepita algo como de los que se dan las palmas, puede ser. Yo te creo que tiene que ver como con una mata. Tenemos el Central, por ejemplo, el Patrón Bermúdez. Oh, el Cuando chonto, usted dice Bermúdez. patrón es porque es un man, de puta, que y, lo respetan. aquí no pasa nada, pues el man eso va a ser respetar en Argentina y el patrón. El patrón es el patrón, ahí, sí señor. ¿Y qué me dice el Coroncoro Perea? ¿Qué mierda ese es Coroncoro? Coroncoro es algo como grande, como fuerte. es un coro, eso es ser un Será. Y ah, el suplente y... para mí, el suplente que es reciente es Tyson Rivas. Tyson, sí, claro. Con bueno, El ¿qué? tema del boxeador, sí, señor. Venga, y el lateral izquierdo, que. ¿Quién puede estar ahí? Yo tengo uno que les encanta a las mujeres. ¿Quién? El Chihuiro Benítez. Ay, es, no, porque pecado. Lo coge su uso de despache también, ya, bullying con el man, porque el man es feo sabiendo que y, oiga, y sabiendo que Vinicius es igualito al Chigüiro Benítez y mire dónde está Vinicius, sí, eso es Vinicius bro. Real Madrid, por el Real Madrid, eso le digo Vinicius es Vinicius es un Chihuiro Benítez con un buen agente hermano y, y otro Pobre bueno, Chibiro, en la izquierda hombre. es el Samurái. el Samurai ¿El Samurai, Bedoya? el Samurai Bedoya Samurai fue por la colita que se hacía acá no básicamente y porque repartía eso pues sí fue puta vamos con el mediocampo de apodos del fútbol colombiano el Chicho el Chicho Cerna es un capo, Cernan, capo, capo a la de mitad de, de la cancha. Chicho, eh, de suplente del Chicho, yo, yo tendría dos suplentes del Chicho. ¿Quién? Eh, Barrabás Gómez. Uy, de puta tan tronco. Pero no, marica, le demos, no le vemos, publicidad. Pero no, ¿para qué no le digan Barrabás? Bueno, sí. Barrabás. Pues tiene que estar el Totono Grisales. El Totono, sí. Totono Grisales. No era más de ataque. Pues será mixto. Y Carepa, Carepa, Carepa Gaviria. Carepa eh, Carepa que en paz descanse Bacano, ese apodo era Chévere bacano, ese apodo, sí de, su, señor. de su pueblo, de Ocarepa, Antioquia Chévere carepa, yo siempre pensé porque tenía la cara de Arepa, pero no, hermano Sí, es verdad Yo también pensé que era porque no, tenía cara de Arepa, pero no, es Carepa por el, por el municipio en el que nació No se burle de los muertos, no se llama No, no padre. me estoy burlando de los muertos, no, Carepa además era crack Hablamos ahora del volante de creación Ah, pues el pibe Nuestro 10 eterno, 10 con personalidad, no como el señor James ahí delicadito Sí, no. no, un 10 con carácter, es el que, pibe es Valderrama que, es, que, es que el 10 que tenemos ahorita es como diría el pibe, puro, puro pelado marica No, tampoco le diga así a James respete mal parido <risa> <risa> eh, pues, lo, lo vi chillando al lado mío cuando James hizo el gol contra Uruguay, chillando Sí, pero, pero se volvió eh, eso no, claro, no, no, no, no se desagradecido bueno, tampoco Otro que ese sí tenía personalidad sí Ah, el negro negro, el, negro el, el coloso el coloso de Buenaventura para que se le digan el coloso hermana. el coloso Ay, papá. Freddy Eusebio Rincón el jugador con más carácter que ha tenido este país el gol contra Alemania el 5-0 campeón eh, del mundial de clubes echándose el equipo al hombro a Corinthians al hombro el primer jugador que vistió la camiseta del Real Madrid por 4 millones de dólares el si negro. no estoy mal en el Napoli. Hasta traqueto es, el sí, sí. Se le el a lo que sea, hermano. El man es, el, no, hermano el es un monstruo, el coloso de Buenaventura. Y para finiquitar y en honor al Tino Brillá, vamos con los apodos de los que la meten en el fútbol colombiano, es decir, los delanteros. Dos muy viejos que hay que meter ahí, que es Delio Maravilla Gamboa. Ah, bueno, Maravilla, maravilla un histórico. No, para que le digan maravilla, los que que abuelos mucho que ven fútbol. este programa, que los abuelos, por cierto, no creo que vean mucho YouTube, pero, pero ellos vamos, se van a, a acordar. A ellos se van a acordar de quién es la maravilla Gamboa está la Gambeta Estrada la por gambeta supuesto Estrada. uy hay un video hermano del man haciéndose un gol contra el Medellín o con el Medellín contra Nacional tipo pone la pelota en la cabeza y entra al área con la pelota en la cabeza la baja sí, y le define a Iguita que bueno, que lo haga alguno hoy quién está para hacer ese gol hoy nadie nadie hace ese gol también eh, Está uno muy bacano, el predecesor de, pre de, pre de, de Luis Suárez ¿Se trabó? Sí El tatareto, el, tatareto, el tata El, el tataprada, tata hay que decirle el marica No, este. eso no me da, es a James Eso no me a <risa> James Rodríguez No, el predecesor de Luis Suárez <risa> Colombiano, ah, es colombiano ¿Mordelón él? Sí, Mordelón Mucha gente no lo conoce, la verdad Yo no lo había escuchado pero no sabía muy bien la historia Hoy me puse a buscarla Y es un tipo que le decía ¡García me muerde! ¡Ajue ah, puta! De los años imagínese. 40 jugada en el Junior. Si sí, es así, imagínese cómo le dirían a Jara. Jara me viola, Jara, Jara me, me mete viola, el dedo. Jara, Jara me, me mete el dedo. Jara el urólogo. <risa> Pero si ¿sí, imagínese García me muerde. Le pusieron así porque el tipo en pleno partido empezó a morder a los contrincantes. ¡Oh, si se fija el único apodo que hay hoy en día, y por eso nunca nos hemos metido con él en este programa, es el Tigre García. El, el Tigre Falcao. El tigre Falcao. Sí, el Tigre Falcao. Aparte de lo pusieron en Argentina. Y sí, merecido. Es un, es un monstruo. Por eso es, por bueno, eso es lo, lo que y es. Y otro es el Toro Duván Zapata. Ah, bueno, ese y el está en proceso. Zapata, también, pues a pos, de verdad. Sí, sí. Y, no, y no andan con huevo nada. Porque también le dicen la pantera a veces, ¿no? La pantera, pero más bacano el toro. La, Marica, Mateus. ¿cómo le pone usted a Mateus después de, de comerse el, el penalti en el mundial? Mateus. El Acaba de Ilusiones Uribe será. El rompecorazones, ahí sí cabe el rompecorazones, porque pues, le rompió el corazón. Ay, a ateíto. Este ¿Cómo le pone usted a Teito? El, el Pistolas Gutiérrez. El rompeodas. El rompeodas Gutiérrez. Bueno, estamos escuchando nuestra banda de fondo que es Blam Blam Fever con nuestro himno que se llama Salud y Esca. Sígalos en redes sociales. Bueno, gracias por acompañarnos en este programa número 6. Espero que les haya gustado y nos dejamos recorriendo el parque. Ando por las calles de Tenía no sé. un invitado que le decían que le, decía, que le el gorro y el man pues le dio como, como cosa venir por aquí, por, por, aquí por el eso, apodo, pero bueno. Por eso teníamos esta báscula, porque era un invitado de peso. Pero pues no, no, no quiso llegar el hombre, el gordito, Pérez Muchachos, muchachos, mucha Bueno, llegué tarde hermano, pero dentro de ocho días voy a ver si me reciben de parte desadaptado.